Una mujer, la cual pidió por asuntos de seguridad resguardar su identidad, denunció que teme por su vida ya que ha sido agredida por varias personas. En esta última ocasión, su vehículo fue apedreado por varios individuos. Mira, anoche vinieron unos de San Francisco, delincuentes, mandando de que por Blotín, que llegó anoche de Nueva York, lo mandó al hermano que se llama Rafael Vázquez Cristian García, alias Choro yuri y Rancel. Ellos tres vinieron aquí al edificio, me rompieron la jipeta a Pedra y un de la tienda también. Yo quiero que esto no se quede así, porque ya esto es hace mucho tiempo que ellos están bregando con esto y quieren lo que ellos quieren buscar es una muerte. Entonces el hijo mío no, realmente no se mete con ellos ni se mete con nadie. Y ellos tienen harto a los vecinos, por aquí nadie quiere saber de ellos, yo les llamo a los María Plertico a todos todo ellos. ¿Oíste? Entonces, anoche vinieron, sin ni más ni menos, que la cámara están ahí. Mi hijo estaba sacotado, ellos vinieron a las 2 y 10 de la mañana y me desbarataron el cristal de la jeepeta aparte de alguna mica y unas cosas más, y el cristal de la tienda mía. Yo quiero que esto no se quede así, porque me voy a ir hasta las últimas consecuencias con esos tres delincuentes, aparte de que lo mandó también, hacer eso. Porque eso fue lo que ellos dijeron hace muchos días. Estaban diciendo que yo me iba a romper el de la jipeta, que ellos iban a hacer algo. Primero mandaron y le robaron una, una tapa al edificio donde está la cosa del agua. Y luego miren lo que hicieron ahora. Entonces, yo quiero que realmente me haga justicia con esto, porque no me voy a quedar con esto. Me voy a tirar hasta la última consecuencia. Quiero que me, me paguen mi cristal y quiero cárcel para ellos, porque son cuatro delincuentes, llamados Glotín, eh, Choro, Jason y Rancet. Ellos cuatro fue lo que me hicieron eso aquí en mi negocio. La mujer pidió a las autoridades tomar carta en el asunto antes de que suceda una tragedia. NTN Arismendi la Antigua